Saludos cordiales, apreciados internautas. Tengo el agrado y el gusto de presentar el tema correspondiente a nivel de seguridad de los centros educativos a los riesgos socionaturales naturales para su gestión. El presente trabajo tiene como propósito comprobar el nivel de seguridad de los centros educativos de una parroquia, de un municipio, de un estado o de un territorio a través del instrumento denominado Índice de Seguridad en los Centros Educativos en adelante ISCE para proponer medidas correctivas mitigación o reducción del riesgo y medidas prospectivas correspondientes a la prevención de los riesgos en ese sentido la seguridad de, lo, de las edificaciones donde funcionan las escuelas o centros educativos dependen de diferentes factores como A. Riesgo B. amenaza. C. Vulnerabilidad El primer término, riesgo, es un concepto que describe de manera tanto cualitativa como cuantitativa el grado potencial de afectación de los elementos de un sistema que presentan algún grado de vulnerabilidad, susceptibilidad a ser dañado y del funcionamiento del mismo una vez que son expuestos a una amenaza durante un periodo de tiempo determinado. El segundo concepto Amenazas Considera el peligro latente que representa la posible manifestación de un fenómeno de origen natural, socionatural o antropogénico, que si se anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente expuesto. Es un factor de riesgo ex externo que se expresa como la probabilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido con relación a la tercera definición vulnerabilidad puede ser entendida en general como un factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como la predisposición de que el sujeto o sistema expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza en otras palabras y a manera de ejemplo si se desea construir una casa y los elementos que son utilizados son de baja calidad, poco cemento, sin columna y sin viga además de ubicarla en zonas de alta pendiente o cercanas a un barranco la casa es más vulnerable y estará más propensa a las amenaza socio en este caso Seguidamente, en la lámina que aparece, vamos a hablar sobre el tema. En este caso, hablamos sobre el deber ser. Los centros educativos, eh, se considera que son edificaciones que acogen a la población educativa, la cual está integrada por estudiantes, profesores, maestros, personal administrativo, coordinadores, obreros, directivos. Ellos representan el futuro de un país y no deben estar en riesgo ante un evento extremo es decir, los centros educativos deben de ser lugares seguros con capacidad de aguantar sin colapsar los efectos de un terremoto o de cualquier otro evento peligroso de igual manera su diseño y estructura deben de ser resistentes deben estar ubicados alejados de las amenazas, es decir alejados de los ríos de, de los taludes o de las zonas donde de las costas, asimismo los centros educativos deben de tener planes de emergencia, de autoprotección y prevención, a su vez deben de tener eh, procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar su funcionabilidad. De igual manera es, es necesario y conveniente transversalizar la gestión de riesgo en cada centro educativo para que de esta manera eh, el personal que labora en dicha escuela o el dicho liceo o centro educativo sepa cómo actuar en caso de una emergencia y en caso de un desastre. Este, asimismo tenemos que el, en, han habido causas por las cuales se han registrado daños en los centros educativos. Entre esas causas tenemos que se ubican los centros educativos en zonas de falla. Asimismo, este, los centros educativos, algunos están ubicados en lugares con movimientos de masa. Por ello debe evitarse ubicarse cerca de los ríos y cerca de quebradas. De igual manera encontramos que una de las vulnerabilidades físicas que registran los centros educativos son las columnas cortas. Asimismo, planta baja libre y la baja calidad de los elementos con que se construyen. En las láminas podemos apreciar que corresponde al Liceo Martín Valiente, el cual colapsó en el terremoto de Cariaco en 1900. 97 en el estado Sucre. Asimismo, observamos en la gráfica este, eh, unos, unas edificaciones que están en zona eh, de, de movimiento de masas. También, a su vez, podemos observar que las los centros educativos no escapan a las inundaciones, asimismo, no, esca no escapan tampoco a los eventos de, de derrames o materiales peligrosos que pueden estar cercanos a su adyacencia. Seguidamente, en la lámina que mostramos, este, eh, para poder llevar a cabo este trabajo, nos, nosotros tenemos como meta utilizar una herramienta que se denomina en este caso el Índice de Seguridad de los Centros Educativos. El Índice de Seguridad de los Centros Educativos, en este caso, es una herramienta la cual, la cual de alguna manera ha sido utilizado en otros países. Sirve precisamente para determinar cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que deben de ser evaluadas en un centro educativo. Asimismo sirve para evaluar el estado de estas condiciones. Sirve también para sistematizar los resultados para la toma de decisiones e informar a las autoridades responsables. Y la meta principal del índice de seguridad en los centros educativos es reducir el riesgo a los desastres en los centros educativos existentes y evitar construir más riesgos. En el caso específico de Guatemala, gracias al apoyo del Banco Mundial, la, fa, la Facilidad Global para la Reducción y Recuperación del Desastre y a la Organización Panamericana de la Salud, se desarrolló este instrumento denominado Índice de Seguridad de los Centros Educativos, el cual es un método rápido y de bajo costo para la evaluación de la seguridad de los centros educativos frente a los desastres. Seguidamente en esta lámina mostramos el mapa, mapa conceptual, el cual refiere cada uno de los componentes que corresponde específicamente al índice de seguridad en los centros educativos. Entonces tenemos el componente general del centro educativo, el componente del local educativo, el componente de riesgos sociales el componente correspondiente a los elementos estructurales y el componente correspondiente a los elementos no estructurales asimismo el componente funcional. asimismo de cada uno de estos componentes tenemos una serie de dimensiones en el caso del componente correspondiente a la identificación del centro educativo tenemos nombre de la institución, dirección, georreferencia, código administrativo en el caso del local educativo que Dependiendo de su ubicación vamos a encontrar específicamente si, si hay cerca una amenaza geológica, amenazas hidrológicas, eh, identificar las amenazas biológicas, antrópicas y otras que puedan ser referentes a otras estructuras. Con respecto al componente de riesgos sociales, entre ellos vamos a mencionar la violencia, la droga, el trabajo infantil, el ejercicio de la sexualidad, problemas de salud, conflictos armados, deserción, seguridad vial. Seguidamente el componente estructural me, hace, me da referencia sobre los antecedentes de la estructura, es decir, qué tiempo de vida tiene esa estructura, cuándo se creó, cuál fue el periodo de vida. Asimismo, con relación a la, a la estructura del centro educativo, se, se recomienda que deben de ser estructura con un diseño normal, que no, de esta manera se garantiza su seguridad. Con relación al estado de los centros educativos, me habla de la estructura y del local educativo y el estado en el cual se encuentra. Después tenemos los elementos no estructurales, aquí hace referencia al sistema eléctrico, al sistema de telecomunicaciones, al sistema de almacenamiento y distribución de agua y al sistema de almacenamiento y distribución de gas. Luego tenemos otro elemento que corresponde al arquitectónico, al de circulación y otros espacios o ambientes y los muebles que corresponden a los equipos inmobiliarios que pueden estar presentes en cada uno de los centros educativos. Finalmente tenemos el elemento correspondiente a la funcionabilidad de la institución educativa, y en este caso me habla sobre la capacidad, capacidad de las aulas, baños, me habla también sobre el, la capacidad de mantenimiento preventivo que se debe ejecutar en cada uno de los centros educativos, eh, capacidad de prevención y mitigación de los riesgos, en este caso hablamos de referencia si hay un plan de actuación en caso de emergencia, si hay un comité, eh, la capacidad de rutas de evacuación, comité de acciones, plan de actuación y los recursos, equipos de primeros auxilios y sistemas de protección contra Seguidamente hablamos sobre la importancia del presente proyecto y en este caso hablaríamos sobre la conceptualización de los diversos tópicos de estudio, Asimismo, la obtención de información valiosa para la comunidad educativa. Asimismo, también adopción de medidas de prevención y mitigación. Este, otra de la, de la justificación del proyecto y de la importancia sería el fortalecimiento del centro educativo ante emergencia y desastre. Y la familiarización y comprensión de la gestión de riesgos, de los riesgos socionaturales para la actuación en caso de emergencia y en caso de desastre. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la breve presentación sobre el tema que hemos tratado, hasta otra nueva oportunidad. Fue un placer.